Se está hablando... Como se rumora por los pasillos cierto compinche entre nicolás maduro y los talibanes lo que está pasando en afganistán lo que está pasando en venezuela o sea aquí se están midiendo fuerzas programando cosas que toca ponerle mucho cuidado toca ponerle mucho cuidado porque esto puede desatar en, en una barbarie porque si ya ya lo que tenemos hasta ahí ya es comprobado de que de que es sola ruina sola miseria. Mi dia ¿Cómo será donde se unan estos poderes? ¿Donde todo lo arreglan a la maldita sea? ¿Donde el, el que tiene el poder es el que manda? ¿Donde prevalece la fuerza? ¿Donde prevalece el dominio? ¿Y la población queda totalmente des desarmada ante una situación de estas? Son cosas que lo ponen a uno a pensar. Porque si por un lado se está mostrando que se está haciendo un diálogo, que se está haciendo una reconciliación para echarle un salvavidas a Venezuela, por otro lado miramos cosas muy diferentes. Esa psicología inversa, mientras la comunidad internacional le apuesta a los diálogos en México para una presunta salida a la crisis de Venezuela, Maduro perfila a su hijo como su sucesor. Entonces, ¿qué está tramando este señor? Ahora miremos quién es Nicolasito, el hijo de Maduro que negocia con la oposición en México. Es una pieza fundamental en la estructura criminal del régimen. Su acelerado ascenso dentro del chavismo lo hizo en medio de acusaciones de corrupción, contrabando y abuso de poder. Es increíble que estos señores no desaprovechen ni un espacio para ganar terreno porque mientras la oposición liderada por Juan Guaidó busca una salida pacífica a la crisis venezolana en los diálogos que comenzó en México, los últimos movimientos realizados por Nicolás Maduro lejos de mostrar Voluntad de dejar el poder... Permiten presumir que su intención es sentar las bases de una dinastía comunista. Esto es de pensarlo, esto es, de, esto es no caer en el juego de estos señores, porque o si no, no solamente va a perder Venezuela, sino que va a perder gran parte de la comunidad internacional y, sobre todo, los países circunvecinos. Antes de continuar, los invitamos a que se suscriban a nuestro canal, like y activen la campanita de notificaciones y compartan con todos nosotros sus comentarios. ¿Qué opinan ustedes al respecto? ¿Qué ustedes creen que pueda ser la solución para nosotros es muy viable que ustedes nos hagan esos comentarios nos den like nos sigan se suscriban porque gracias a ustedes nosotros seguimos dando la noticia de lo que pasa minuto a minuto en venezuela porque venezuela se está volviendo como el tallo de esa raíz que está cogiendo ramas por todo lado y que se está volviendo una empresa criminal y bastante peligrosa. Ahora, recordemos cómo fue el asunto. Vamos a mirar primero a Maduro. Recordemos que él fue elegido a dedo por el presidente Hugo Chávez. Su posible relevo sería Nicolás Ernesto Maduro Guerra, su único hijo, o sea, después de que Chávez lo elige a dedo a, a Nicolás Maduro, ya este no está pensando ni siquiera en dejar el poder, sino en, en dejar su sucesor, que sería Nicolás Ernesto Maduro Guerra más conocido como Nicolásito hijo único y uno de los integrantes de la delegación chavista que actualmente negocia con la op oposición en México, como es conocido popularmente, Nicolásito ocupa una banca en la ilegítima Asamblea Nacional Chavista, instalada por el régimen tras las fraudulentas elecciones parlamentarias del año pasado. Anteriormente también se desempeñó como diputado por la Asamblea Nacional Constituyente ANC que presidía Diosdado Cabello. Maduro cuando su hijo cumplió 23 años le creó un cargo como jefe del cuerpo de inspectores especiales de la Presidencia de la República. Su trabajo era vigilar los recursos del Estado, supuestamente. Entonces, imagínense ustedes eso eh, de que Nicolás mande a su Nicolásito a que vigile los recursos del Estado es como pedirle a un ratón que cuide el queso porque lo pusieron como principal investigador del caso Odebrecht en Venezuela pese a ser la segunda gran trama de corrupción después de Brasil, no solo no se avanzó en las investigaciones sino que además no hubo responsables, qué se puede pedir de ese señor, qué se puede pedir de Nicolásito, Maduro Guerra Nicolásito comenzó el activismo político desde sus tiempos de estudiante Llegó a formar parte de un movimiento juvenil en la UNEFA Luego de tres años como constituyente Luego fue postulado por el PSV Para integrar la lista de candidatos a la Asamblea Nacional Por el Estado de la Guaira Ya en 2018 asumió la, la vicepresidencia del movimiento juvenil del PSV en Caracas y La Guaira, maniobra que tuvo como principal objetivo empezar a quitarle poder e influencia a Héctor Rodríguez. Este Héctor Rodríguez venía con mucha fuerza para sustituir a Nicolás Maduro. Y ese es otro de los negociadores del chavismo en México y uno de los que más se perfilaba a ser el próximo presidente de Venezuela por el chavismo según el dictador. Uno de los proyectos de Maduro es que no sea Héctor el relevo del chavismo, sino que sea Nicolásito. Que él esté en la negociación con la oposición es porque representa un poder dentro del chavismo. No es tema de confianza. En Venezuela no representa nada, pero sí dentro del chavismo y para Maduro su relevo. Uno de los líderes que pidió no revelar su identidad sostuvo que Nicolasito no es una persona muy brillante intelectualmente pues como le da a pedir naranjas a un papayo como decía mi abuelo hijo de tigre nace pintado y hijo de chucho rabipelado si es hijo de maduro pues no se le puede pedir que, que sea una eminencia su escala dentro del chavismo es por su papá y no por mérito propio entre los amigos más cercanos cuentan que nicolásito al principio hablaba mucho del estado vargas pero según les confió ya no aspira a esa gobernación porque siendo hijo del presidente puede estar en mejores y más negocios que gobernar no es un negocio tan lucrativo como él aspira a mediados de julio del 2019 maduro guerra realizó un misterioso viaje a corea del norte para participar de un congreso de las juventudes comunistas y recalcó la lucha del pueblo coreano es justa y más que eso es humana y como tal es nuestra también o sea este muchachito por así decirlo porque si el otro no da pie con bola pues que se le puede pedir al hijo este pretende hacerle como la, dinasqui, la dinastía de Corea luego de eso fue considerado como el Kim Jong un tropical y manifestó en retiradas ocasiones su respaldo a una dinastía que lleva tres generaciones tampoco ocultó su intención de impulsar un modelo similar en Venezuela sería la catástrofe que aparte de que tienen esta vaina vuelto nada que lo tienen parado de cabeza pues no faltaría más sino que este muchachito llegara a colocar el régimen que maneja Kim Jong en Corea Orlando Moreno el activista por los derechos humanos dijo que los estrechos lazos entre las dictaduras de Maduro y Kim Jong no responden a meras cuestiones ideológicas también obedecen a intereses económicos y no nos digamos mentiras China Rusia, Irán y los demás países que están patrocinando a Cuba, que están patrocinando a Venezuela, ellos no están porque estén amando a Venezuela o porque estimen a Maduro o porque piensen en el pueblo venezolano. Ellos, mira, es porque ahí hay billete y ellos no les interesa nada más. La mayoría coinciden, según la encuesta, que además de ser el posible heredero y sucesor de Maduro, nicolásito también representa una pieza fundamental en la estructura criminal del régimen. Es parte del negocio familiar. Otra pieza fundamental es la acusación de Manuel Christopher Figuera, ex jefe del servicio bolivariano de inteligencia SEBIN. Él sí conoce como pocos la extensa red de corrupción del chavismo y los brutales métodos de represión y tortura. Reveló también que el hijo del dictador está al frente del saqueo del oro del Banco Central de Venezuela BCV y del manejo de compañías mineras de acuerdo a su relato el esquema es sencillo pero muy efectivo el hijo del mandatario compra oro a bajo precio o sea lo compra ilegal a los mineros en el estado Bolívar a través de las mafias y luego lo revende a sobreprecio al BCV otro de los involucrados es el abogado y empresario venezolano Santiago José Morón Hernández a quien apuntó como testaferro de Nicolásito la presión contra Maduro aumentó cuando sancionó a su hijo el Departamento de Tesoro lo acusa de participar en programas de propaganda y censura De beneficiarse de las minas venezolanas junto con Maduro y su esposa Cilia Flores Que no es la madre del sancionado Y de presionar a los militares para evitar que la ayuda humanitaria entre en Venezuela Estados Unidos está, en, está comprometido a atacar a las personas que faciliten y habilitan este régimen corrupto mientras continúan ignorando el bienestar del pueblo venezolano. De acuerdo al informe del periodista Castro Ocando, el hijo del dictador llegó a manejar fondos provenientes de la administración pública que superan los mil y dos mil millones de dólares. Su osadía es tal que Nicolásito en 2017 llegó a amenazar a Estados Unidos ja, imagínense eso! Imagínense En un episodio que le valió críticas y burlas Durante una intervención en una sesión de la Asamblea Constituyente Donde aseguró que si Washington llegaba a invadir Venezuela Los fusiles llegarían a Nueva York y nos tomaríamos la Casa Blanca Bueno, soñar no cuesta nada Recordemos que Lemsi Salazar, escuerdaespalda de Diosdado Cabello, detenido en los Estados Unidos, mencionó a Nicolásito ante la justicia norteamericana como participante en conexiones con grupos narcotraficantes, al igual que los hijos de Silvia Flores. Esta joyita, heredero del trono, Nicolásito, es un intocable en Venezuela, una amenaza directa pronunciada por Maduro, el que se meta con mi familia se seca. Maduro lo quiere posicionar, a las buenas o a las malas como su heredero y así seguir el modelo cubano que pone a los familiares en el poder, ahí les dejo esa perlita hasta una próxima oportunidad